Definitivamente, eh, aparentemente la huelga va. Ellos no quisieron sentarse con las autoridades a dialogar al respecto. Las autoridades pudieran demostrarle a ellos este llamado huelga es una insensatez, algo injusto, porque nosotros podemos demostrar que las obras que han reclamado en algún momento se están ejecutando, Algunas ya ejecutadas, algunas en ejecución y otras por ejecutarse. Por lo tanto, entendemos nosotros que este llamado huelga tiene nombre y apellido, que el objetivo realmente no es pensar en la ciudadanía. Cuando usted ve actos de terrorismo, como encender cinco neumáticos frente a una estación de combustible, imagínese usted que eso eh, logre llegar a la estación y explote eh, ese combustible, ahí se llevaría medio barrio, eso pensar en el pueblo. Eso no es pensar en el pueblo, es un acto de terrorismo. Cuando usted ve como ya antes del día a la huelga, se están incendiando neumáticos, apedreando vehículos, eso no es pensar en el pueblo. Y tal parece que estos eh, grupos populares, que en su momento han tenido justas eh, han tenido llamados que son justos, pero que en este momento no encuentran una alternativa más que hacer llamados estúpidos, que no pueden ser posibles en el momento, como hablar del convenio del Derekafta, hablar de la presa del río Boba, entre otras cosas, cuando todas las solicitudes anteriores están en ejecución. Nosotros siempre hemos estado esperando eh, para sentarnos con ellos, dialogar, eh, buscar que puedan reflexionar, porque aquí en San Francisco de Macorís, que ha sido un pueblo que ha estado huérfano de, de gobierno, por primera vez hay un gobierno responsable, y lo podemos ver en el presidente Luis Abinader, que solamente a esta provincia ha venido en menos de dos años, más de nueve veces. Donde aquí se están haciendo inversiones por más de 10 mil millones de pesos. Donde aquí se ven las obras palpables, la continuidad a las obras del gobierno anterior, como es el Hospital Regional San Vicente de Paul, como es la Avenida de Circunvalación... Y las nuevas obras que nosotros asumimos sin necesidad de huelga, como es el puente de Ugamba, las oficinas gubernamentales, los apartamentos para personas que viven en lugares vulnerables, los apartamentos para personas que viven en el barrio Azul, los diferentes asfaltados, las diferentes eh, urbanizaciones y barrios, entre otras cosas. Y no solamente en San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte, a través de el sistema coloacal, acueducto, planta de tratamiento, multiuso, o sea, nosotros creemos que es un llamado injusto en este momento cuando se está trabajando. Por lo tanto, para ellos desistir de dejar sin efecto, el llamado huelga, nosotros entendemos que hay un compromiso fuera del compromiso con el pueblo.